Quería comprar, les digo, por lo caro que cuestan, les compro un pedazo de carne, costaba tres veces más, el oso buco no te digo, re caro, porque la gente volvió a comerlo.